hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien como veis estamos con otro decorado diferente y pues bueno que nos dé un poquito el sol aprovechando los últimos rayos de calor del sol de este verano aquí en europa en españa hoy vamos a hablar del tema de los abducidos y de los contactados es un tema que es muy parecido muy similar pero no es exactamente lo mismo tenemos cifras, las cifras son muy importantes. ¿no? Tenemos cifras que nos indican que en el año 2005, aproximadamente, pues ya se hablaba de más de un millón de abducidos y más de un millón y medio de contactados. Si cogemos estas cifras como tal, la verdad es que bueno, puede pensar cada uno algo diferente, ¿no? pues bueno, puede ser verdad, puede ser mentira, pero si lo comparamos al fenómeno ovni, al fenómeno eh, que tanto guardan los gobiernos en este caso, pues vamos a coger en realidad el 10% de esas cifras. Ya sabemos que el 10% de un millón pues son muchas personas. El 50% serían 500.000, y el 10% serían 100.000. Pero vamos a ser más prudentes y nos vamos a ir a un 5%, nos vamos a 50.000 personas, 50.000 personas abducidas y 50.000 contactadas. Ya sabemos que algunos de los contactados, pues bueno, eh, luego pues han resultado que no han sido contactados como tal y que bueno, pues han hecho su agosto, como se suele decir, y que han intentado pues lucrarse económicamente, pero no vamos a entrar en estas tesituras ni vamos a criticar este fenómeno. Lo que sí es cierto es que si cogemos estas 50.000 personas contactadas y 50.000 abducidas a lo largo de toda la historia, nos encontramos un número de 100.000 personas. ¿100.000 personas? Son muchas personas. Sabemos que el abducido es toda aquella persona pues que estaba en su casa, o en su vehículo, o estaba en la calle, que han visto una luz, que ha bajado esa luz, que han salido unos seres que los han eh, metido, introducido dentro de una nave y que allí les han hecho una serie de exploraciones científicas, en este caso, les han extraído fluidos, han tomado pues, pequeños, pequeñas muestras de su cuerpo, de cabello, de otras zonas del cuerpo, y que lo que hacen es un análisis. Hasta ahí todo bien, con lo cual podemos deducir que estos seres pues son personas, bueno, personas, extraterrestres, perdón, científicas. Son científicos. Pero vamos más allá. Sabemos que los introducen en unos quirófanos con una especie de bañeras eh, que bueno, pues le hacen todo este tipo de prácticas. ¿no? Bueno, está ahí de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que recuerdan? Recuerdan que son abducidos no en contra de su voluntad, pero sí son llevados de una manera involuntaria, sin cuestionar nada, y son introducidos en las naves. A partir de aquí, podemos encontrar infinitos casos, y no hace falta irse a otros países, en España, en México, en Argentina, en Latinoamérica... En nuestros países de origen ocurre esto. Esto, cuando se reporta, incluso hay denuncias a las autoridades, no se toma las medidas oportunas. Al contrario, se lleva a la desacreditación. Esto es indiscutible, pero ¿qué describen? Describen estos quirófanos, seres de un metro veinte y que están comandados por unos seres que son todavía de mayor tamaño y son muy similares a los grises, de una indumentaria muy similar, pero ya de una estatura más similar a la del ser humano. Claro. Si nos ponemos a pensar en estos seres que son más o menos de nuestra estatura, pues bueno, podríamos pensar que son personas disfrazadas, ¿no? Esto lo podemos pensar. Pero ¿qué pasa con estos seres de un metro veinte? ¿Metro diez? ¿Metro? ¿Metro veinte? No más altos. Muy humanos no son. Pero se llega a la desacreditación por parte de todos los gobiernos y de todas las instituciones que además son las que estudian este fenómeno, estudian este fenómeno directamente. Luego vamos con los contactados. Los contactados son personas que bueno, telepáticamente o se encuentran un ser extraño en su casa o que de alguna manera, pues, de forma también un poco involuntaria, pues acuden a un sitio y ahí aparecen unos seres, pero no son personas que en su totalidad se las llevan podemos ver diferentes casos en la historia todos los, las apariciones marianas son contactados porque luego se ha visto que la historia que contaban al principio no es la historia que ha quedado realmente luego la iglesia lo ha adaptado y la transformado a su antojo esto es curioso el fenómeno contactado el fenómeno abducido se ha ido transformando por parte de ciertas instituciones o entidades. Los, las entidades gubernamentales dicen que esto es falso, que esto no es verdad. Usted ha sufrido una alucinación. Pero luego, cuando se investiga estos investigadores alternativos, como somos nosotros, que algunos acuden incluso con aparatos que detectan la radiación y encuentran una elevada radiación. Aquí es una evidencia. Vemos que cuando, en, algunos, en algunas ocasiones, eh, ven esta, estos objetos luminosos, algunos no emiten sonido, no emiten nada más que luz. Con lo cual, si lo vemos en el cielo, pues es algo, pues algo no anómalo. Porque cuántas noches he estado yo aquí, en esta, en esta terraza, en este balcón, viendo las estrellas cómodamente, y, bueno, he visto algún satélite, alguna estrella fugaz, eh, algo que a simple vista se puede ver perfectamente, con lo cual hay ciertas cosas anómalas en el cielo pues que nosotros lo vamos a interpretar como algo muy normal por el conocimiento de la tecnología y de los fenómenos eh, naturales que se dan en el espacio, en el universo. Se manifiestan de la forma más natural, pero de la forma más absurda. Sí, y cuando digo absurdo, quiero explicarme para que me entendáis. ¿O ¿Qué es una luz en el cielo? No es nada, es algo que nos llama la atención, pero no oímos sonido. Quizá porque tienen una tecnología que no nos permiten escuchar el sonido. O quizá no emiten sonido. O quizá el espectro de sonido no es audible por el ser humano, pero sí por otros animales. Muy curioso cuando hay este tipo de avistamientos o este tipo de, de, de ocurrencia, ¿no? que ocurren, de casuística mejor dicho, este tipo de casuística. ¿Qué es lo que pasa? Que los animales escapan, los animales se van. Muy curioso, los animales los detectan. Pero todo lo que hacen ellos, ese teatrillo que hacen, es un teatrillo eh, es una comedia, es una, una película que nos hacen ellos ver, por decirlo de alguna manera para que nosotros no nos alarmemos y además lo hacen de una forma muy sutil muy sutil, muy delicada esto quiere decir que eh, lo que intentan hacer es la no intromisión, no entrometerse intro, no no en lo que es la vida humana pero no tapan ciertas cosas que luego son detectadas. Esto es muy importante. Los animales detectan este fenómeno. Pero si analizamos un poquito más con todo esto, es como que se muestran, pero no se muestran. Solamente se muestran a toda aquella persona que cree en el fenómeno. Porque tú puedes estar viendo algo y si no crees en ello, luego lo vas a negar. Como muchos escépticos y negacionistas sobre el fenómeno OVNI. Si no nos lanzan esos mensajes que nosotros vamos captando, los que creemos en el fenómeno OVNI, porque hemos visto luces, hemos visto cosas anómalas, hemos estudiado casos, se muestran para ti. No se muestran para el que no cree. Esto también es un tema a analizar, porque conozco muchas personas que han visto cosas extrañas en el cielo, acompañadas de personas que creen en esto, y estas primeras no creen, y el primero lo niega. Dicen, bueno, pero si has visto un objeto que ha andado en círculos, que, que ha hecho movimientos en zigzag, que se ha alejado, que ha venido, que se te ha posado encima, ha hecho un destello, y lo primero que te dicen es que eso es un fenómeno meteorológico con lo cual el fenómeno no se le ha mostrado aunque lo hayan visto a esas personas pero sí a la otra persona que afirma eso era un objeto volador hay otra cosa curiosa cuando les preguntas a personas que han tenido avistamientos lo primero que te dicen la persona que cree en este fenómeno lo primero que te dice es que tiene algún tipo de sensación inquietud, miedo, paz, tranquilidad... Han tenido una sensación, han percibido algo. Mientras que el escéptico... te dice, ah, yo no he sentido nada. Eso era una luz que estaba dando vueltas. Con lo cual, tenemos un doble mensaje. Sabemos que el ser humano eh, no solamente eh, nos comunicamos a través del de, eh, habla o las expresiones, la expresión corporal, que también es una parte importante de nuestra comunicación sino cuando entramos en un sitio por ejemplo y vemos a cierta persona que no nos causa buen, buen rollo como se dice aquí buena sensación buena onda lo percibimos y quizá esa persona también percibe lo mismo que tú con lo cual percibimos y esto es importante y no estoy hablando de nada espiritual estoy hablando de algo más tangible, que es la química que nosotros eh, tenemos en nuestro cuerpo que nos hace pues, que alguien nos caiga bien, nos caiga mal, estemos eufóricos, estemos tristes. Es decir, que ese fenómeno modifica la, la, la química de nuestro cuerpo. Pero a la persona que tienes al lado que no cree, no le modifica nada, ni en sentimientos, ni en sensaciones. Y se puede decir que incluso están negando el fenómeno. Con lo cual vemos que aquí este fenómeno tiene, por decirlo de alguna manera, una comunicación con aquella persona que realmente está preparada para ver este tipo de fenómenos esto es una cosa que muy pocas personas han analizado y que llevo dándole vueltas durante muchísimo tiempo. No todo el mundo percibe estas sensaciones ni tan siquiera es capaz de luego decir oye he visto esto. Sí encontramos casos de personas, esto es cierto, de personas que no creen en nada pero que en un momento dado ven un tipo de de objeto, de algo, una luz en la carretera, algo que realmente es algo extraño, anómalo, que no es real dentro del mundo cotidiano. Y empiezan a creer. Y todos dicen lo mismo. Tuve una sensación. Esto es importante. Tuve una sensación. Con lo cual, tanto contactados y abducidos, Parte de tener un contacto físico de alguna manera con estos seres las personas que no son contactadas y no son abducidas tienen una serie de percepciones químicas y de comportamientos en su cuerpo con lo cual estos fenómenos se están comunicando solamente con las personas que estén relativamente preparadas para asumir que hay algo más y esto no le ocurre a todo el mundo. Así que podemos hablar de abducidos, de contactados y de todo este fenómeno que el gobierno, cualquier gobierno, cualquier institución, NASA, el gobierno de los Estados Unidos, el Vaticano, grandes instituciones han negado. Pero parece que algo nos quieren decir. Porque lo que no pueden tapar es la sensación que tú vas a tener cuando veas alguno de estos fenómenos. Pueden callar al abducido, pueden callar al contactado, pero nunca van a callar lo que tú sientas. Y los sentimientos de una persona es lo que ha hecho que se muevan los países, que tengan libertad, que se hayan roto cadenas, las sensaciones, la ideología y lo que uno siente en el corazón. Así que os dejo este vídeo a modo de reflexión sobre el por qué los que estudiamos este fenómeno seguimos estudiándolo y seguiremos estudiándolo. así que amigos por mi parte nada más gracias por estar aquí ya sabéis si os ha gustado esta reflexión este vídeo compartirlo darle al like lo que siempre os pido y sobre todo darle a la campanita porque si no nunca os van a llegar las notificaciones del canal muchas gracias amigos nos vemos en el próximo programa hasta la próxima